Bueno, sí, gracias Giovanna, de verdad muy impresionado eh, eh, por los por lo grandes eh, jóvenes que acaban de llegar. Eh, tenemos a Framil Reyes, de verdad muy impresionado, nueva adquisición como Tony Abreu, Alex, eh, Alex eh, Valdés. Eh, y de verdad eh, muy contento de la primera práctica y contento porque hemos comenzado temprano para así darle el tiempo necesario a todos los muchachos jóvenes. Y... Tratar de conformar un buen equipo eh, com, eh, competente para este año. El trabajo básico, así como corrido de base, defensa y bateo, eh, pero un bateo con un nuevo plan de que los muchachos se puedan adaptar al, al estadio Quiqueya. Básicamente cuando tú bateas bien y te adaptas bien al estadio donde tú juegas, tú bateas bien en todos los estadios y es lo que estamos tratando de inculcarle a los muchachos. Eh, para que hagan sus, eh, sus ajustes y lleven un, un plan de que están jugando en el estadio más grande de, de, de la liga, así eh, que se puedan adaptar a los demás estadios. Vamos a hacer uso de, de, de, de la amplitud del estadio Quiqueya, bateando la bola de línea y rolling, eh, además con, con la gran ayuda y, y, y el, el nuevo eh, método que, que implementaron ahora de reducir un poco la cantidad de bateadores eh, por día, así como explicó José, eh, eh, se, van a, se va a tener un rote semanal y así vamos a hacer un trabajo de, de más calidad.